Hola, ahora vamos a revisar paso a paso cómo matricularse online para alumnos de Fine -tune English. Primero vamos a tu navegador. Una vez ahí, ubícate en el buscador de Google y digita www.fineTuneEnglish.edu.es. Ahora estás viendo nuestra página web. En la barra superior, da clic en el botón alumnos. Nombre de usuario. Digitamos número de cédula del estudiante. Contraseña. Es la que se te asignó en el momento de la primera matrícula. En caso de no recordarla, es necesario generar otra haciendo clic en Olvidé mi contraseña. Se enviará la información al correo que tiene registrado. Vamos a iniciar sesión. Clic en Iniciar matrícula. Escoger el curso en el horario requerido. Escoger el método de pago. Depósito o transferencia